Bien, en este momento continuamos desde el Congreso Nacional, es que ya inició, tal como había manifestado al, al inicio de esta transmisión, ha iniciado la marcha de motoconchistas, motoristas, que según han manifestado, están en contra de una eh, posible reforma a la Constitución Dominicana. Aseguran estos que se mantendrán en las calles para defender el derecho que les asiste como verdaderos dominicanos. Esta Asociación de Motoconchistas anunció desde ayer, recordamos, esta marcha hasta el Congreso Nacional. El alto dispositivo de seguridad se mantiene en todas las intersecciones que dan al Congreso Nacional. La situación que se vive es totalmente tensa. Recordamos que desde el pasado lunes nuestro país ha vivido eh, situaciones y momentos que dejan, generan y precisamente han generado opiniones diversas de la población en sentido general, principalmente de congresistas que se niegan a sesionar hasta que el Congreso... Eh, se han retirado los militares, se entiende que con un Congreso militarizado no podrían eh, sesionar bajo esas condiciones. Lo pueden apreciar en las imágenes con banderas negras que dicen la Constitución no está en venta. Es la consigna que han utilizado cascos protectores negros, algunos vestidos de negro, con camisetas alusivas eh, diciendo la Constitución no está en venta. Veremos qué sucede cuando estos intenten eh, penetrar a ah, la cerca que está eh, de acceso al Congreso Nacional. Ahí pueden ver en las imágenes, cientos de motoconchistas están aquí protestando en contra de una posible reforma a la Constitución de la República Dominicana. El motivo de esta marcha en que... ¿Tengo que decir a ¿Eh? El La constitución no te pesta. Dime. Nosotros no queremos la constitución. Han sido convocados por algún grupo determinado para marchar en el día de hoy. Una, porque nosotros los motoristas somos demasiados, que nos tienen pisoteados, a nosotros los motoristas, y con nosotros los motoristas nadie puede, porque somos una familia demasiada grande. Lo estamos dando a demostrar, que nos tienen jodidos a nosotros, la, la policía y todo el mundo quitándonos lo de nosotros. Lo que queremos que sepan, que la constitución no está envelada, eso es lo que queremos que ellos entiendan. La institución no te Yo no queremos que te venta! Bien, ahí están precisamente los motoconchistas en esta marcha en defensa de la Constitución Dominicana. Caballero, ¿algo que decir en el medio de esta concentración? Que la Constitución no se vende. No estamos de acuerdo con eso. ¿Qué grupo lo ha convocado a ustedes en el día de hoy para realizar esta marcha? Esta marcha era Antonio Pisí. ¿Continuarán ustedes en la calle? Sí, señora. Estamos trabajando para eso, que no se venda la constitución. la sesión. Dentro de, dentro de la sesión, por favor. Los motores dando vuelta, mi gente. Los motores dando vuelta. Dando vuelta a los motores. Motores dando vuelta.